Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta bella propuesta de cómo forar este aro. Bueno, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas que están suscritas a nuestro canal y los chicos, muchas gracias por seguirnos, gracias a todos por su apoyo. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y cuando comparten nuestros videos. Recuerden que nos pueden seguir por todas las redes como el Rincón de Rosy. Bien, el trabajo que vamos a hacer hoy es muy fácil y muy divertido. Este es un aro, como ustedes pueden notar, este es un aro que mide 40 milímetros y es totalmente plano. ¿Ven? Es una base de acrílico y es plano Bueno, en videos anteriores hemos hablado de este hilo este es un hilo para forrar bola o un hilo de macramé número 15 este es el hilo que vamos a utilizar y para esto vamos a utilizar dos yardas de hilo aquí tenemos la tijera y vamos a tener la pinza por si acaso tenemos que dar un toquecito y para esto vamos a utilizar lo que es la cera fría en este momento Recuerden que le he hablado bastante de la cera, de la cera o, o de lo que viene siendo la silicona fría. En este momento no tengo el pitillo, pero vamos a enseñarle como ustedes lo pueden hacer. Que no necesariamente tienen que tener el pitillo, simplemente tener un poquito de cuidado cuando vayan a utilizar esto. Para que su hilo no se le vaya a ensuciar. Bien, vamos a tomar nuestra punta de hilo y nuestra silicón fría vamos a poner un poquito sin embarrar mucho, miren lo que vamos a hacer es poner poquito y lo que vamos a hacer es rellenar de a poquito así, o sea con el mismo con el mismo pichuete de aquí lo que hacemos es que la regamos entonces yo voy a tomar mi mi hilo y lo voy a colocar de esa forma así Como esto es totalmente plano, este círculo, pueden ver, Fíjate lo que estoy haciendo es dándole pequeño toquecito y claro está, tienen que dejar que el silicón atube y que él vaya secando. Bien, este viene siendo la primera parte. Vamos a dar toquecito, no se desesperen y vamos a. Voy a poner de este lado para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Así, hasta que quede bien pegadito. Esto lo dejamos reposar un poquito. Como estoy haciendo el video, tengo que seguirlo haciendo. Pero esto deberían de dejarlo reposar un poquito para que su hilo se pegue por completo y no y no haya ninguna complicación ni haya un tipo de embarre bien ahora lo que yo voy a hacer es sacar mi hilo miren vamos a ponerlo todo hacia arriba así de esta forma y aquí vamos a poner más pegamento y ese pegamento lo vamos prácticamente a dispersar miren, o a regar así simplemente es regarlo y vamos a ir dando pequeños toques y acomodando el hilo ven como va quedando recuerden tienen que dejar que el, que el hilo se adhiera bien al silicón y dando pequeños toques para que el hilo se acomode y el silicón pueda hacer su trabajo y voy a poner otro poquito de silicón y voy a hacer lo mismo si tienen el pichuete el, la jeringa con el pichuete como le enseñé en vídeos anteriores en vídeos anteriores lo pueden hacer recuerden los tips que le hablé de eso anteriormente en los tips de rosy están toda esa información ¿okay? estamos rellenando damos pequeños toques para para ir dándole forma miren. bien miren recuerden lo que han hablado de de las uñas que no es bueno pintarla cuando estemos trabajando con este material bien miren seguimos y acomodando seguimos acomodando nuestro hilo de esta forma miren, ahora vamos a ir subiendo, miren, ahora nos vamos a dirigir hacia la parte, hasta esta parte, miren y esta parte está hecha, y seguimos. Recuerden lo que les comenté, dejar siempre que la, el silicón o el pegamento que ustedes estén usando, dejar que atue un poquito, así se le va a ensuciar su hilo y se va a pegar, se va a adherir muy bien. Recuerden siempre darles pequeños toques para que acomoden su hilo y el hilo caiga en su lugar o quede en su lugar miren, vamos a ponerlo así para que ustedes puedan ir viendo lo que estoy haciendo aunque esta técnica también se repite igual como las otras técnicas anteriormente miren es una técnica repetida y un paso repetido, bien, bien, aquí seguimos, vamos a poner otro poquito de pegamento y esto vamos a seguirlo todo hasta llegar aquí o terminar de rellenarlo todo por completo, bien, y seguimos trabajando con nuestro hilo, recuerden no poner mucho pegamento okay. hacemos esto y estamos casi terminando dos horas después recuerden de dejar que actúe el pegamento y denle en pequeños toques a su hilo para que lo acomoden así Bien mientras le van dando pequeños toquecitos ellos se van, el hilo se va acomodando en su lugar y el pegamento también hace que el hilo se acomode ¿Ven? aquí voy a poner poquito no mucho para no embarrar simplemente para que me quede pegadito y adherido porque ya como quiera yo le puse pegamento bien así de esta forma seguimos trabajando y, y estamos dando vuelta en este carrusel <risa> ok, vamos a poner un poquito cualquier sucito o cualquier pegamento o cualquier posible pegamento que se vea ya ustedes saben cómo solucionarlo tomar alcohol en un hisopo miren aquí terminamos bien, ahora ya que hemos terminado quitamos poquito esto lo vamos a cortar y no va a quedar así de esta forma, lo voy a dejar aquí hasta que él seque Sí, miren qué bonito queda, miren. le damos pequeños toques miren cómo est queda este aro en este aro circular plano ¿Ven? miren aquí dónde está queda así de esa forma, queda muy bonito para hacer cualquier, para hacer cualquier arete o cualquier eh, accesorio que podamos hacer, que queramos hacer con esto bueno chicas y chicos, gracias a todos por suscribirse a nuestro canal. Bienvenidas a las nuevas suscriptoras y gracias a toda esa, esa comunidad de suscritos que está en el canal. No se olviden de regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Gracias mil, gracias a todos y nos vemos pronto a hacer otra entrega de Rincón de Rosy. Se le quiere a todas, bye. Ahora dejemos reposar para que el pegamento haga su efecto. Pues nos vemos. Bye.